Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, llegamos a la clase 253, empezamos el último tramo de lo que eh, es el sol en esa combinación de signo y casa. A partir de... Eh, del próximo ciclo vamos a empezar con la luna en eh, el signo y la casa pero lo vamos a ir haciendo mucho más dinámico mucho más rápido yo te enseñé en el principio de este ciclo del sol en esa triple combinación de casa y signo te enseñé el sol en casa 1 después te enseñé el sol en casa 2 en los 12 signos para que te fueras acostumbrando después empecé por ejes te enseñé el sol en casa 3 y el sol en casa 9 el sol en casa 10 en casa 4 y el sol en casa 10 el sol en casa 5 y en casa 11 el sol en casa 6 y en casa 12 pero me quedaron pendientes que sepas cómo se lee el sol cuando está en casa 7 y en casa 8, que son las casas del eje 1, 7 y 2, 8. Así que hoy vamos a ver el sol en casa 7 en Aries y la casa 7 en Aries y el sol en casa 8 en Aries y la casa 8 en Aries. Eh, empezamos con la clase entonces pero antes te quiero recordar acá abajo tenés eh, un, eh, eh, la página de, de internet, eh, nuestra web eh, patagoniaastral.com que podés entrar, va a ser completamente modificada, estamos trabajando en eso para que sea un verdadero portal de astrología donde puedas aprender fácilmente astrología. Y además de eso, eh, te invito a que te sumes a nuestro grupo de Telegram, hermoso grupo de Telegram, t.me barra curso de astrología. Eh, ahí nos puedes encontrar. Entonces te decía, el sol en casa 7, como está marcado eh, acá en el, en el gráfico. Afectivo, equitativo y sociable. Ahora, si esa casa 7 está en Aries, son sexuales, extrovertidos y atrevidos. Ahora, si ese sol está en Aries, como está marcado acá en el mapa del cielo, tenemos tres palabras claves positivas y tres negativas. Enérgico, valiente, líder, conf conflictivo, incompetente y agresivo. Todo eso puede ser. Entonces. Si tenemos, estamos haciendo el estudio de una carta natal que tiene un sol en casa 7. Esa casa 7 está en Aries y el sol también está en Aries. Podemos decir que la persona que estamos estudiando ¿sí? podría llegar a ser una persona sociable. ¿Por qué es sociable? Agarré esa palabra de sol en casa 7. Y extrovertida. ¿Sí? ¿Por qué agarré esa palabra? Por la casa 7 en Aries. ¿Qué hace del conflicto, acuérdense, una de las palabras negativas del sol en Aries o en sombra, más que negativa es que es conflictivo, una oportunidad de afectividad, de demostrar afecto. Son de esas personas que demuestran el afecto a través del conflicto. Conflicto. Bueno, eh, vamos entonces a, a verlo ahora. Este sol, así hacemos verdaderos videos short porque cada vez son más largos. Sol en Aries, Sol en casa 8, casa 8 en Aries. ¿Sí? Y yo te voy a decir, vos me vas a tener que dejar en. Eh, acá abajo en comentarios ¿sí? ¿qué pasaría si este sol en vez de estar en Aries estuviera acá en Tauro en Casa 8 pero el sol en Tauro porque vos ya sabés qué significa el sol en Casa 8 entonces ¿cómo armarías esa? Eh, perdón, el sol en Tauro? vos ya sabés qué es si no lo sabes es porque no viste los videos anteriores. Este es el video 253. Mirá desde el video 1. Son todos videos short. Así que ya puedes ir haciendo esas combinaciones. Sol en casa 8. Seductor. Elucubrador. Misterioso. Casa 8 en Aries. Impaciente. Competi competitivo. Luchador. Sol en Aries. Energético, valiente, líder, como positivo, como en sombras, conflictivo, incompetente y hasta puede llegar a ser muy agresivo. Por lo que podemos decir que la persona que estamos estudiando puede llegar a ser una persona agresiva en las competencias que seduce por su misteriosa personalidad y termina ganando las competencias, porque siempre ganan. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas. Ah, antes les digo, acá en la acá les va a quedar un rectángulo eh, con toda la lista de reproducción de estos 253 videos que vamos a llegar a fin de año con 320 videos. Les mando un abrazo enorme, nos volvemos a encontrar mañana con un nuevo video. Chau, hasta mañana.